Y ya lo teníamos reprogramado, ya está nuestro invitado en el piso. Así es, y le agradecemos enormemente porque fue una invitación flash, porque venía haciendo la búsqueda de su contacto hasta que hoy en la mañana di con el contacto de él y dije, bueno, estoy a tiempo porque en la tardecita noche de hoy en la Plaza San Martín, a quien ver en pantalla va a estar... La verdad que llegando con música, y por eso vamos a empezar a indagar con Eduardo Pelletti, que no es venadense, que no es santafesino, pero de qué se trata su propuesta y cómo lleva. Así que, en primer lugar, gracias por acercarte a los estudios del TV y por las disposiciones. Un gusto recibirte y cómo estás. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muy feliz de estar hoy en Venado Tuerto. Vine ayer y, bueno, es la primera vez que estoy en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, ah, con, con el proyecto. Qué honor! Adelante. Así que. Mira, hice el primer concierto el miércoles sí. en Santi Espíritu. Bien. Ahí estuvimos, estuve todo el día haciendo conciertos didácticos y conciertos de piano por la noche. Eh, una jornada hermosa. Y bueno, y hoy, eh, acá es un honor para mí estar en, en una ciudad tan importante como es Venado Tuerto, con, con piano rodante al aire libre. Claro. Bueno, va a ser algo muy, muy lindo. Me encanta la tonada que tiene vecinos puntualmente de dónde sos. Bueno, yo soy de Belleville, la ciudad sí. de Belleville, está, está cerca de Villa María. Uh -huh. Estamos a 200 kilómetros de Córdoba, pero la tonada... La... <risa> ya está presente la... Nos relata. Y en este caso, empezar a preguntarte para poder descubrir sí, sí. quién es la persona que esta noche nos va a permitir en Venado Tuerto disfrutar de esto. ¿Cómo empezaste a sumergirte con este mundo de la música y precisamente con un instrumento como el piano? Bueno... Empecé de, de, de muy chico, eh, con el piano empecé más grande, cuando tenía 15 años, uh -huh. a los 8 empecé a hacer música con, con instrumentos de viento en una banda, en mi ciudad. Este, y bueno, y con el proyecto Piano Rodante, hasta ya, ya tiene 10 años este proyecto de Piano Rodante, que bueno, es algo muy lindo para mí, porque es un proyecto que tiene como principal misión sacar la música de las grandes salas, de, de los grandes... Este, las grandes ciudades que normalmente uh -huh. están como muy, muy cerrados esos espacios sí. y llevarla a localidades y a espacios públicos donde normalmente uno no escucha este tipo claro. de música. Entonces, bueno, ya hace unos cuantos años que estoy trabajando con, con este proyecto que me ha dado muchísimas, muchísimas este, alegrías porque, bueno, hacer música clásica y popular, en, pero más que todo la música clásica uh -huh. este, en espacios así abiertos eh, es, es muy lindo porque la gente no se lo espera, uh -huh. pero es una música que gusta mucho Total. Y, y, y bueno, así que es, es muy feliz por eso. ¿Y cómo tu alma se orientó precisamente hacia el, piano, hacia el piano y para interpretar este tipo de canciones? Quizás fue por curiosidad, motivación propia, quizás desde el ámbito familiar, cercano, desde ese entorno, había algo que te lo presentó previamente y vos te enriqueciste aún más sobre esto sí. En mi casa, eh, mi padre toca, es acordeonista. Ay, qué hermoso. Entonces, bueno, ahí siempre estuvo en relación con la música de escucharlo a él. Y después, bueno, uno hace sus, sus caminos y, y, y hay géneros musicales que uno lo, lo eligen. Es como que decir, bueno, este, yo en los conciertos interpreto música clásica y sí. también música popular, este, como música de tango, de folclore, música de película, de rock claro. nacional, versiones en piano solo. Pero también la música clásica eh, claro. es una música que yo he estudiado mucho y bueno uh -huh. y me parece que es muy linda y no hay por ahí tanto acceso a este Exacto. Tipo de música. ¿Y cómo se te ocurrió esto del de el piano rodante? De, de, de sacar, como vos decís, la música clásica y poder eh, que pueda alcanzar quizás a lo más popular. ¿Cómo, cómo se te ocurrió y, esa idea? Este, <risa> la idea de, de tener, de, más que todo por la, la idea de que los pianistas es muy difícil a veces. Este, To, hay muy pocos espacios con piano. Sí, primero. sería. Claro, es una... eso, eso es lo, lo, lo primero. Uh -huh. Y después una, una, siempre tuve la, la, la intención de, de, de digamos, hacerlo más este, accesible a, a eso que uno lo vive y le parece tan lindo. Uh -huh. Entonces, bueno, el músico disfruta tocando, pero también uno empieza a disfrutar mucho cuando la, la, la gente se conecta con Total. la música. No es solamente tan un placer propio, sino que se vuelve algo que uno lo, lo, lo puedes dar a los demás. Claro. Entonces ahí surgió a partir de eso. Claro. Y bueno, y después son pequeños pasos que se van dando y se van haciendo más grandes a veces, porque empecé en la zona de Belleville, después trabajé y trabajo actualmente con la Fundación ProArte de la ciudad de Córdoba, que es la que trabaja con el Teatro San Martín de wow. la ciudad de Córdoba. Entonces, con ellos este, me auspician giras por la provincia de Córdoba, he realizado más de seis. Este, bueno, he ido a San Luis, a Mendoza, bueno, uno empieza a andar, a, andar, hacer a conocer gente este, uh -huh. y bueno, eso es lo, lo, lo más lindo para mí. Yo debo reconocer y confesar que estoy fascinada y en pantalla allí vamos compartiendo ah, ahí algunas las... Uy, de mira. las imágenes que muy amablemente nos compartiste. Ahora, la pregunta inicial, ¿cómo trasladas el piano? El para piano. preservarlo, cuidarlo, sí, para sí, sí. bajarlo. El piano es, es, un, es un instrumento que tiene una parte electrónica, entonces se puede transportar, lo transporto, lo transporto en un, en un trailer, con bueno, todo ya, ya de tanto este, hacerlo, uno ya le, lo, lo tiene naturalizado, claro. así que es bastante cómodo. Mira esas imágenes que se están ahora en pantalla, ¿Sí? bueno, eso es, hace muy poco fue en La Carlota, Ajá. en un concierto al aire libre en, en una feria de emprendedores. Mira Entonces vos. la gente estaba por la feria y en un momento hicimos el concierto, hicimos algo muy lindo que lo voy a hacer esta noche acá en, en Venado, que es, eh, va, va, va, les voy contando, Ahí sí, va sí. a haber una parte donde yo voy a comenzar con música clásica, muy conocida por la gente, obras conocidas, vamos a empezar un poquito de eso. Por ejemplo, Para Elisa, La Marcha ah, Turca, esa música que, que está en el oído de siempre. El bueno, Para Elisa me encanta. Claro, es, es una <risa> música hermosa, y la hago completa. Así que bueno, eso es muy bonito. Sí. Pasamos por el hacemos algo de tango, por ejemplo, Adiós Nonino, Astor Torpeazola. Hacemos un recorrido musical, música de, de Freddie Mercury, oh, de Coldplay. No. Sí, un momento ahí eh, donde elijo yo el repertorio, digamos, Bien. y después... Abrimos el juego para que la gente pueda pedir canciones. A la carta. A la carta. Y va a haber una carta de canciones, de 101 canciones, que son muchas. Mm -hmm. sí, sí. Entonces, bueno, ahí van a poder pedir y seguramente 15, 10, 20 de las que eligen la, la, la, las voy a interpretar en vivo. Mm -hmm. Entonces, bueno, la idea es que no sea un concierto tampoco donde esté todo a mi criterio, mm -hmm. sino que, bueno, la idea siempre es eh, tener un contacto ahí con... Con el público. ¿Y cómo te gusta empezar a hacer sonar y vibrar con el sonido, valga la remarcación, del piano? Irrumpís, uh, es... se da una previa presentación, es empezás una... a atraer quizás desde la música a quienes están por allí y después sí haces una presentación. ¿Cómo se estructura, sí, sí, por sí, decirlo sí. así de alguna manera, es... en un espacio público y con la propuesta del piano rodante? Bueno, es buenísima esa pregunta. Normalmente yo tengo una estructura, pero este yo como que cuando llego ahí me conecto un poco y veo. Entonces, o a veces hablo con algo de Mozart, o a veces hablo con alguna música de película, este elijo algo... Pero normalmente voy por esos dos lados, con Mozart, claro. o Película, y la gente, se, si hay un presentador, bueno, se convoca más, ¿no? Pero este, si no, la gente ya empieza a escuchar y, y llama la atención. Y llama la atención y se acerca. Igualmente, bueno, esta noche va a haber sillas, la municipalidad este, va, va a disponer de sillas, también se invita al público que siempre llevan reposeras, así que eh, pueden ir con reposeras. Así que estar en un concierto de piano tomando mates en la reposera... No es tan normal. Claro, digamos. es algo inusual, digamos. Es sí. inusual. Eso es lo pasa. ¿Y qué tipo de, decís de que tenés eh, las canciones de películas? ¿De, de qué películas, por ejemplo, sí. interpretas en de películas, eh, algo, la, la música, bueno, de la película Melí, de se llama El de Meli, la película La vida es bella, Ay, eh, Casa Blanca, hay una que se llama Buenos días Vietnam, mm. bueno, hay, hay varias. Este, a veces me escapan, pero... hay <risa> son 101, son imagínate. 101, ahí hay música clásica, hay música de rock nacional, de Fito Páez, de Cerati, mm, este, qué de Calamaro, quién <risa> más. Bueno, hay bueno Suyenne, Charlie García, uh -huh. este, música melódica, ahí hay mucho. Con este proyecto decías, comenzaste hace 10 años precisamente con el piano rodante, siempre lo hiciste recorriendo... ¿Su territorio Córdoba o habías ido hacia otras provincias? Sí, estuve el año pasado, este, después de la pandemia, este, empecé a trabajar en San Luis y en Mendoza con otra, este, otra propuesta que, que, que siempre incluye en Piano Rodante, que son los conciertos didácticos en escuelas. Uh -huh. ¿De qué te es, trata? Sí, ¿cómo sería? Es un, es, casi es lo que más este, uh -huh. dedicación y empeño a veces uno le pone porque es acercar la música clásica y popular de piano para las escuelas, para el nivel inicial, en jardín de infantes, en primario y en secundario. Entonces, bueno, son, por ejemplo, eh, el miércoles que estuve en Santiago de Espíritu, ahí hice todo como, son localidades pequeñas, entonces hago un día entero con el piano rodante, entonces hicimos conciertos didácticos durante el día y por la noche el concierto para todo público. Ay, no. Y bueno, y en esos conciertos didácticos, este... Interpreto música de, de, de, de Mozart, de Beethoven, de Chopin, lo comparamos con, con los superhéroes. Bueno, la propuesta claro. es muy didáctica. Después, a través de una pantalla y proyector, trabajamos con música de Disney. Claro. Entonces, hay videos de Disney con música en vivo, de Toy Story, película Ratatouille, Up. La Pantera Rosa, no, me muero. bueno Qué vamos lindo. pasando entre las dos. Qué afortunados esos estudiantes Totalmente. de poder tener Totalmente. esa propuesta, me hubiera encantado. Yo no soy benadense, soy de otra localidad también, similar a Santi Espíritu, así pequeña, pero que también todas estas cuestiones siempre generan quizás aún mayor impacto. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo lograste fusionar lo que vos sabés, el piano, exponerlo con esta otra orientación pedagógica? ¿Te fue surgiendo? ¿Alguien más te acompaña sí. en el equipo de producción? Eh, yo, además de ser eh, pianista de piano, soy docente, ah. eh, trabajé, trabajo actualmente con, en, en un conservatorio. Ah. Y, ¿En Córdoba? En Córdoba. Y bueno, a mí, desde de joven, he trabajado en escuelas y bueno también soy maestro de, de, de la carrera, de maestro de grado. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la docencia. Claro, claro. Y bueno, eso hace que uno empiece a pensar en, en mover un instrumento y una propuesta en función de... En este caso, los estudiantes de las escuelas. ¿Y cómo fue esta, esta experiencia? Porque, bueno, nombraste tu Córdoba, tu provincia, San Luis y Mendoza. O sea que somos, podemos decir, la tercera por fuera de tu Córdoba o sí. la cuarta que venís recorriendo, así que la verdad, un honor. ¿Cómo fue esta experiencia con este público en Santi Espíritu? Ya sea los estudiantes, alumnos y alumnas y posteriormente a la noche. Bueno, fue espectacular. Yo les, les decía a la gente ayer, el, el miércoles en Santi Espíritu, los conciertos duran aproximadamente una hora. Bueno, hicimos tres y terminaron durando una hora y media porque habíamos. A, a, hacemos, al final hacemos preguntas y, y me preguntan sobre, sobre el piano y sobre la música. Y bueno, los que se quedaban preguntando y estuvimos eh, un montón. Fue muy lindo. Con decirte que a la noche muchos chicos que fueron a los conciertos a la mañana fueron a la noche después. Así que bueno, yo estoy contentísimo con la, la de, sí, con la gente de Santi Espíritu. Quedamos ahí enamorados, porque inclusive a la noche, eh, yo creo que eran 300 personas, bien. que para una localidad pequeña, es, sí, un no hay normalmente una cantidad de público así, como voy a localidades pequeñas. Los así aplausos que, para los espectadores de Santiago Espíritu. Sí, Cristo. sí, fue buenísimo. Además, un trato divino ahí con la gente de la escuela, el intendente bien. que fue después de la noche. Yo estoy muy, muy, muy contento. Eduardo, y en este caso preguntarte también cómo se dio esa coincidencia, esa unión para venir a nuestra querida bota santafesina. Por iniciativa propia, ¿extendés, proponés esto que vos también promovés o quizás se contactaron con vos? ¿Cómo se sí. dio esto? no, no, yo lo no trabajo. Eh, Tiano Rodante es un proyecto que, como todo proyecto de mm. música independiente, hay que no solamente hacer música, sino también gestionarlo mm. para poder llegar a, a la gente que... Bueno, que, que pueda compartir, compartir lo que uno hace. Entonces, yo a veces trabajo con publicidad, a veces hago contactos a través de, uh -huh. de directores de cultura o, un, o voy a un lugar y después, me por referencias el de boca en boca ayuda mucho, pero este, es, es un proyecto autogestionado, digamos. Claro. Este, yo les decía ayer a los chicos mm. en la escuela que que Mozart fue el primer músico, uno de los primeros músicos independientes. Uh -huh. Antes los músicos trabajaban en las iglesias o, en los, o para los reyes. Uh -huh. Mozart se peleó con un, con un obispo de su ciudad, entonces se hizo un músico independiente. Claro. ¿Qué significa eso? Y significa, además de tocar, en el caso de Mozart, componía y era un genio, es también promover inventarse, crear los conciertos digamos, que uno va a tocar, uh -huh hablar con gente, que, que bueno, es, es, es el trabajo también del artista. A mí me parece que es muy lindo eso, uh -huh. porque uno se empieza sale de esa burbuja de que es solamente tocar para uno solo, sí. sino que te contactas con, la, con las personas y bueno, así, así viajo. Y en este caso, con este proyecto, como pianista, con el piano rodante o quizás eh, por fuera de esto, pero con tu piano, siempre elegís estos ámbitos Público, ya sea en espacios públicos como las plazas o lo que pueda sugerir en cada localidad, pueblo, ciudad, las instituciones educativas o quizás también si alguien te contrata para determinado evento, también accedes. Sí, sí, he, he trabajado y a veces trabajo en eventos eh, o, por ejemplo, en este verano estuve este, tocando en, en lo que es la costa atlántica y las la sierras de Córdoba. Entonces estuve el, el, en. Mar de las Pampas, Cariló, Mar Azul. Ah, fuiste a Buenos toca? Aires también, no le habías claro, funcionado. Claro, ¿qué lo borre. Porque él se fue de vacaciones. Claro, lo no contó, lo no contó. Ahí se fue de vacaciones. Claro. Y bueno, ahí, ahí trabajé más en, en, otro, digamos, en otra dinámica, no una dinámica tan de concierto, claro. sino más de, de, de, de, de verano que tiene otra, otra dinámica. Pero, pero bueno, ahí, esas son las Qué propuestas lindo. que, que tenemos. Ah, no, sí, le quería preguntar, este, eh, sos concertista. Sí, contame sí, Contame sí, sí. un poco el lado B, el estudiante, cuántos años, porque quizás hay uh. gente que va descubriendo esto, que es maravilloso, porque es espectacular, por eso aproveche que esta noche vas a estar para poder deleitarnos con los oídos, ¿no es cierto?, de lo que vas a hacer, pero contame un poco ese lado, ¿no? Que supongo que es mucho esfuerzo y que, no sé, pero deben ser varios años también, sí. ¿o ¿no? Sí, tocar un instrumento... Eh... Uno, a veces uno dice, uy, son 6, 8 años. Uh -huh. La formación es, es continua, es siempre. Claro. Es como un, como un deportista, digamos, el, el, el mantenerse. Yo estudié de los 15 uh -huh. hasta los 30 años, siempre estuve estudiando claro. este, carreras y, bueno, y vas avanzando. Pero después eh, siempre estás tocando. Claro. Siempre estás preparando repertorios, sacando obras, este, manteniendo lo que, lo, que tenés para, lo que tenés en repertorio. Uh -huh. Y bueno, siempre, al menos dos horas por día hay que tocar claro. o una o, o cinco, lo que uno pueda, uh -huh. pero para mantener los, los, dedos, los dedos blandos, por lo menos. <risa> y en este caso preguntarte, ¿esta propuesta finalmente aquí se gestó a través del gobierno de la ciudad con su Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural?, Sabemos que es un concierto gratuito, pero a veces quizás surge la posibilidad de, bueno, a la gorra algo o claro, eso no, se no, evita. No, no. Este concierto este, es, es gratuito uh -huh. y está... Este, es, eh, este, contratado por la, por la municipalidad de, de Venado Tuerto, yo cuento con un auspicio Ajá. mensual de un, de, un patro, de un patrocinador, entonces, para, para presentar esta propuesta no solamente en pequeñas ciudades, sino también en grandes ciudades. Claro. Entonces, como venía a estar por acá, surgió la posibilidad de hacerlo aquí en en Venado Tuerto. Que debemos remarcar que se da también como otra de las propuestas que vienen sucediendo sí. en el marco de todo este mes de abril, que es el aniversario de la ciudad de Venado Tuerto ah, en su sí. 139 aniversario. Así que, Eduardo Pelletti, desde Berrotarán, no, desde Belville. Belville. Belville, ¿cómo la tengo cambiada? <risa> che? Claro, recién me preguntabas por... <risa> claro, de... tengo todo intercambiado, así que formas parte parecidos. también no. en este caso de, del aniversario de la ciudad. ¿Alguna otra fecha? Estuviste en Santiago Espíritu, Venado Tuerto, aquí en Santa Fe, que te quede... Bueno, antes que se me... porque sí. seguro se sí. le escapan las cosas. Quiero agradecer a Silvina, de, de, de, del área de cultura... Silvina Bulcubacic. Muy bien, Y Miriam, la directora Carabajal. de cultura, Miriam Carvajal, bueno, por aceptar la propuesta, por confiar. Yo siempre este, recalco a la, la, la gente de, de cultura que, mm. que acepta este, este tipo de espectáculos Tal que son cual. diferentes, sí. entonces mm -hmm. es también por parte de ellos saber que Siempre va a decir, bueno, voy a traer este espectáculo y a ver cómo sale, hasta que uno no lo conoce, hay, hay toda una apuesta que yo la valoro mucho. Bueno, y en cuanto a, la, a las fechas, sí, ahora sigo, tengo, la semana que viene voy a estar en una locali localidad de Córdoba que se llama Ausonia, sí. con conciertos didácticos, eh, después en Santa Catalina, que es cerca de Río Cuarto, mm. también con conciertos, y después me voy, vuelvo acá a la provincia de Santa Fe, pero a Rafaela. Ajá. Hay una Bien. ciudad que se llama Josefina y después uh -huh. a la ciudad de Rafael Todas de nombres femeninos. Sí, todas, todas mujeres. Todas mujeres, tal cual. Este, bueno, y bueno, espero volver, creo que sí, este, después de la tercera semana de mayo en adelante, este, quizás haga conciertos didácticos acá en, en Venado Tuerto, quizás con la municipalidad, alguna escuela, bueno, localidades de la zona, se han, claro. se han contactado, así que bueno. Estamos empezando a, a recorrer esta hermosa provincia. Bueno, ojalá que se siga expandiendo tu presencia aquí en nuestra provincia de Santa Fe y aún más en este sur provincial que habitamos con Venado Tuerto. Y como te decía, yo soy puebleriano, así que me encantaría que mi localidad pueda tener también esta propuesta. ¿Hay alguna manera de seguir de cerca si no podemos estar en ese territorio? Sí. Redes sociales, eso, claro. YouTube... ¿Te manejas sí, con supuesto, eso también? Sí, y mucho. Eh, <risa> las redes sociales son piano rodante en Instagram y en Facebook. Bien. Este, y bueno, sí que me manejo con las redes sociales. Durante la pandemia trabajé con redes sociales no, este, no, no. haciendo un proyecto que se llama Música Dedicada. No, no. Lo cuento porque es muy sí. llamativo. ¿Y qué te eso? Bueno, como todos los, los, los artistas que andamos de un lado para el otro, imagínate sí. cuando llega la pandemia nos quedamos con los ahí. conciertos ahí, anotados, pero sin poder salir. Sí. Entonces yo comencé a hacer sintéticamente regalos musicales con dedicatoria de Mirá. canciones a pedido. Entonces empecé a vender esos regalos musicales a Buenos Aires, a Mendoza, bueno, algo a Córdoba y después a Chile. Mirá. Entonces esos regalos a la vez... Él se lo enviaba, por ejemplo, una madre a su hijo con un feliz cumpleaños, le iba la canción que quería, un mensaje de audio y fotos, y era uh -huh. todo en formato video. Eso me permitió conectarme con gente de todo el mundo, porque los regalos viven para todos lados, claro. este, familiarizarme claro, con este mundo de, de las cámaras, y aprender a editar todo eso. Bueno, este, ya venías entrenado para la nota sí, de hoy. Sí, sí. Bueno. <risa> me filmo solo en casa claro, tocando el piano. Claro, sí, este, bueno, y eso me, me trajo mucha, muchas alegrías, un mundo virtual que uno nunca lo hubiera hecho. Uh -huh. y, y lo hice. Así que sí, con las redes, y tengo bien. muchísimas seguidoras en, en Facebook de, de, de, de, de, de Chile, sí, de, de todos todo esos mundo. lugares que, que, bueno, cosas que quedan así. ¿Y hacia sí. dónde te proyectas Porque bien recordabas la agenda, que, que es muy variada, pero bien mencionabas cada una de las localidades, pueblos o ciudades donde estarás. ¿Hay algún proyecto así más ambicioso, por adjetivarlo de alguna uh, sí. manera, que estés desarrollando, que se esté viniendo? Sí. Van 10 años sí. de esto, bienvenido sea que sigue trascendiendo y la posibilidad eh. de seguir compartiendo. Y aún te quedan un montón de territorios sí. argentinos, sí. internacional, pero quizás también decís, bueno, sigo con esto, pero yo también necesito renovarme. Sí, a mí me... Bueno, este año voy a, voy a trabajar mucho acá en el centro del país, que, porque el año pasado fui a Mendoza, es lindo, pero atiento un... Sí. tema de con el viaje que es claro. Por ahí quizás haga algo en Mendoza, pero si no, en la zona centro. Tengo uh -huh. pensado trabajar. Este, como cumple 10 años el proyecto, uh -huh. este, tengo pensado hacer algunos conciertos eh, un poco más grandes, digamos, grandes en algún teatro, grande en Córdoba claro. o algo de ese estilo, uh -huh. que, a, a diferencia de, de, de, de conciertos más, de, más pequeños, Igualmente el público también haciendo a veces en lugares más pequeños donde más cálido es todo. Uh -huh. Pero bueno, una posibilidad es hacer algo así en, en Córdoba. Bueno, por tener tanto contacto con gente de Chile, hay siempre una posibilidad de hacer algo en Chile, una gira por Chile. Así que bueno, pero hay que coordinar todas esas, todas esas cosas. Así que. Son ideas que, que están ahí dando vuelta pero la, la, la idea más firme de sí. lo que vengo trabajando, yo soy bastante concreto en eso, muy volador, pero en el trabajo muy concreto, es recorrer acá Bien. todo lo que es Córdoba, Santa Fe, que es la primera vez que empiezo a trabajar, así que eh, San Luis, Mendoza, este centro acá de la Argentina me parece Bien. que voy a estar por acá, porque además me gusta, estoy cómodo. Bueno, bienvenido sea que esto suceda. Vamos a compartir por último, sabemos que ya te tenés que emprender para hacer la organización previa. En pantalla vamos a compartir el flyer puntualmente de esta noche, si bien Eduardo Peletti nos permitía a través de esta charla recorrer diferentes ámbitos de su vida, familiarizarnos con cómo fue su formación, pero vamos a ver si tenemos allí el flyer en pantalla que nuestros compañeros desde Control, muchas gracias. Así que esta noche, viernes 28 de abril, desde las 20, en la intersección específicamente de 25 de Mayo y Belgrano, el sonido los va a guiar, así que estén donde estén, en la plaza o en cercanías, aprovechen a acercarse a este concierto totalmente gratuito, avalado por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de la Ciudad, que nos permite tener a este artista cordobés con su piano rodante, así que a aprovechar esta propuesta, a acompañarlo y valorar que podemos disfrutar de todas estas cuestiones y ojalá que vuelvas a Santa Fe. Nosotros seguiremos conectados, sino a través de una videollamada, para seguir enterándonos de ese piano rodante por dónde anduvo. Y si alguna vez vuelve, porque como ya lo dijo, estaría bueno que se traiga el piano acá al estudio. Sí. Sería maravilloso sería hacer eso. ¿no? O sea, ya bien. estoy pensando, si tenemos que ampliar la puerta y escalerita, pero todo se puede hacer. Todo se puede Acá lo logramos todo. Así es. Así y es. recordemos el horario de esta noche. que el no de ser si las 20 horas. La convocatoria sería a las 20 horas. 20 horas sí, y sí, y sí. alrededor de las 21 estaría culminando. Sí, 21, 21, 30, me parece que por los pedidos se va. Claro, porque recordemos que va a ser a la carta y tenés 101 sí, opciones sí, de canciones. Sí, vamos a estar, me parece, hasta las, hasta las 9, 9 y algo, 9 y cuarto. Bien, vale, está buenísimo. Bien. Gracias una vez más enormemente por pensar y considerar nuestra provincia de Santa Fe, especialmente el territorio aquí al sur y también por hacerte el tiempo y acercarte a los estudios de nuestro canal para poder charlar al menos estos minutos. Gracias. Bueno, el eh, agradecido soy yo, con, con las dos, por, el, por la hermosa, esta hermosa nota, por el espacio y bueno, seguramente nos veremos pronto. Así Muchísimas será. gracias. Gracias a vos.